Eres la persona que Dios atravesó en un desierto yeah. Eres bendición en medio de ellos Y a tu lado me quedé Para saber cuánto me ibas a saquear a mí y me la paso pensando, tu Pensando, tu rostro imaginando, tu misericordia me alcanzó a mí. A mí. Yeah. Todos los días me llena con su presencia, de su amor me llena hasta la conciencia. De tu presencia no puedo alejarme, de tu mirada no puedo apartarme. Porque tu amor me levantó nuevo nivel. De tu presencia no puedo alejarme. De tu mirada no puedo apartarme. Porque tu amor me levantó nuevo nivel. Y me la paso pensar. El que todo lo sabe y todo lo siente, y llena mi corazón. Y sé que está impactando el mundo en mi canción con tu amor. Y tú me estás tocando, tú me estás llenando, con tu presencia me estás limpiando. Me estás librando, me estás guiando en trombón Y me la paso pensando, tu rostro imaginando Tu misericordia me alcanzó a mí Y me la paso pensando, tu rostro imaginando Tu misericordia me La paso pensando, tú estoy imaginando Tu mirada en mi plantada me cambió ¡Gracias!